Lo siento, es una mujer casada y tiene un marido que la mantenga. y Tú me metiste aquí, tú me metiste aquí. Ella gasta el, mi dinero en qué cantidad de porquería. A ver, lo único que tienes es culito, menos mal. Parece es un saco de papa. Pagaste 1.320 por ella. Ni está, está práctico, ni está bonito, ni el color es la gran cosa tampoco. ¡Hola, Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo.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 Un par. Un par. Mami, ¿quién te mal. va a querer seguir a ti? No, será quien te siga a ti, que nada más que me puede seguir a mí. Un par te seguirá en treno. Y a mí me seguirá en el mami, par. ¿quién te va a querer seguir a ti? Tú eres un el... mayor. Mi amor, yo tengo mi, mi secreto. Vamos a empezar. Mira, tengo mi sazón y reggaetón. Mira, te he invitado a este canal hoy, mami, porque quiero que reacciones a toda esta ropa que me he comprado con tu dinero. Y eso no me da gracia, no me da gracia a ninguno mami, los niños vinimos al mundo para hacer... Fun. Camila, tú eres una vieja ya. No me estés hablando de niño ni un caramba, que tú eres una vieja, no jodas. Bueno, mami, todo esto fue comprado con tu dinero y yo quiero que tú le des una calificación del 1 al 10 a esto. Ya empezaste a tener dos 3, cero visto? esto todo es carísimo, valentín Vamos a empezar, a vamos a empezar con qué tarjeta lo usaste, y con qué autorización. Ahora mismo voy a demandar a toda esa gente que te mandó esta ropa y usó mi tarjeta. La Mira, tarjeta. vamos a empezar con la primera pieza, ¿ok? ¡Tadán! Esta es la primera pieza, mis amores. Para los que no saben, yo amo jugar al tenis. Yo me levanto todas las mañanas, como a las 5 de la mañana. <risa> ¡Mami! ¿Qué? Okay, la parte del tenis a las 5 de la mañana son ah. mentira? ¿Para qué te invité? Bueno, pero tengo que decir la verdad, eso es mentira. Miren, yo amo el tenis, así que me compré esta faldita que es de la marca Louis Vuitton y el color me encantó. Esta faldita, mami, pagaste 1.320 por ella. Para no perderte en el tenis, ¿no? Para no perderme, es importante que yo mantenga. Que te, que te vean, es importante que te vea para que la, la pelota no te dé, porque Ay, tú jugas tenis no sabes. Está. Miren, tienen hasta esto de goma. El, el abrigo está un poquito gordo. Ajá, y jugando tenis va a ser bueno, pero lo, lo único bueno que vas a bajas de peso, que estás algo gorda. No vienes más. No vienes más. Ay, no sé. Mami, ¿qué calificación te le vas a dar? A mí me gusta. Me lo voy a probar para que me lo veas, ¿ok? Dale. ¡Tarán! Y así me queda. Déjenme decirles que el material sí está un poquito gordito, mami. No, no, no, mi amor. Si es que parece un highlight, un resaltador, una colcha para taparte un sobrecama. Bellísimo que está. Mami, está de lo más bonito. Camila, está gordísimo. Vamos a empezar. Si tú quieres aquí para bajar de peso estar en una sauna, Póntelo. Esto es para cuando vayamos a París, mami. En invierno, ¿no? No, ahora en verano. <risa> en eh. invierno se le, hasta todo me ha dado, pero eso parece una cocha de trapián. Queda de lo más bonito, mírenlo ahí. Mami, esto es parte de mi ajuar primavera-verano esta... Niña, pero como primavera-verano, será otoño-invierno Mami, que este color no es para otoño-invierno Bueno, mami. pero esa es con textura sí Me voy a poner esta pieza ¿Y esa para qué Verano-verano, esta... julio-agosto Esta es Chanel Y este que está por acá es de la colección nueva de Chanel De hecho, esto fue Mami, esta fue de las piezas que más estuvo buscando Esta fue la última pieza que llegó aquí a Chanel Y la tengo yo Es un cardigan, kimono Rope. Yo creo que se ve súper linda con un traje de para baño. Para salir después del baño, está buenísimo. Me no, mami, baña, ¿no? Esto no es una bate de baño. Ay, mi amor, yo no me gasto dinero en esta bata de baño. Pues ya la pagaste. No, el ya bajo. la pagué nada, ¿la robaste tú? ¿Qué cosa a Es ello. que yo me lo voy a poner con un traje de baño. O quizás me la ponga mami con un jean y un tanto blanco, así y abierto. Mira, pero si esto se ve que es para después del baño, esta estela guaya Esto es tela cardigan. Ay, no sabe nada de nada de sí, nada. No, sé nada, no sé nada, no sé nada. Eso es bueno, lo que yo veo. ¿Cuánto le vas a dar del 1 al 10? Cuatro. Mami, esto es Chanel, Couture. Es Ellos de cinco, vaya, para no se queje. Por cierto, ¿cuánta puntuación le diste al juego rosado de...? dos? Mami. Dios, está bien, niña, qué cosa. Si no te pierdes en donde quiera que vaya, Vámonos ni con está este... práctico, ni está bonito, ni el color es la gran cosa tampoco. Vamos a ver este Valentino, ¿qué tal le va? Será para mí, ¿no? Porque Por este es mi talla. Valentino pagaste bastante billetico, déjame decir. Bueno, porque seguro es mío. Este Valentino tiene que ser mío. Porque Ay, no mami, este es tuyo. Ah. Sai 48. Bueno, dale, modelalo. Camila, tú estás fresca. ¡Dale, ven a probártelo! ¡Ay, qué lindo está! ¿Pero cómo me lo voy a poner ahora, Ajá, hija, quitarme la ropa y todo esto? Sí, claro. Espérense, porque tienen que, tienen que saber qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que a nosotros las tiendas nos mandan las cosas en consignment, o sea, ya nosotros no vamos a las tiendas, las tiendas nos mandan las cajas. Y esta caja venía a mi nombre y yo vi este vestido, no miré el size, y no me di cuenta que esto era para mami lover. Así que ahora soy yo la que te voy a dar una puntuación a ti. A ver, ¿cómo te ves? Para empezar, ¿no te sirve? Bueno, para empezar, me quedé apretado de aquí. Segundo, las mangas me quedan largas. Sí, y aquí tienes la... A ver, vuela ahí. Vuela, La Superman. capa de Superman. ¡Woo! <risa> en verdad te quedó un poco fatal A mí me hubiera quedado mejor si fuera en mi sala Ajá, ajá, igual este modelo está fatal Hija, le cae mal a todo el mundo ¿Qué te pasa a ti? Te Yo quedo. tengo tremendo cuerpo y tremenda cara ¿Qué cara tú tienes? Tengo cuerpo, cara, tamaño y todo y altitud Miren, vamos a pasar a mi próxima colección Y vamos a hacer que Mami lover se quite esta ropa ya Sí, porque no me gustó mis amores y este modelito que ven por acá es de Dolce Gabbana con la colaboración que estuvo haciendo de Kim Kardashian a mí me gusta yo le doy un 10 ¿cuánto tú le das? No, fíjate no está malo en primer lugar lo que pasa es que a mí no me gusta mucho como te queda 10 negro. de todo lo que te, ha, de que te has puesto este está aceptable del 1 al 10 ¿cuánto le vas a dar? un 8 sí un 8 este está súper bonito yo siento que queda como un guante pero bueno Kim siempre hace la ropa así que te Ajá, quede pero yo creo que negro es como no sé bueno quizás me un... sacaron otros colores yo pero ustedes color. ven Aquí, mejor. Miren aquí como ella hace esto para que te haga la ilusión sí, de la que te cintura te... que ya yo tengo, obviamente. Mami, este te puede quedar bien a ti para que te haga cintura. Ay, niña, pero qué frescura si yo la tengo. Tú la perdiste hace como 40 años. Sí, está bien. Toda y la perdí la perdí. La que la estás perdiendo eres tú que está gordísima. Pss, pss, pss, pss, pss. ¡Cuidadito! siguiente modelito también de la casa de Dolce Gabbana en colaboración con Kim Kardashian. Déjenme decirles que ella hizo la ropa mía. La falda no me puedo casi ni mover y es como la misma, es como el mismo vestido. Camarera, me podría traer por favor un agua y un café. Mami, ¿qué ¿El camarera de qué? Esto es Dolce Gabbana. Será Dolce Gabbana, pero parece una camarera. Claro que no. La blusa me encanta, la falda creo que mira, te voy a ahorrar la falda la voy a devolver, fíjate. A ver la blusa. No, la blusa está bonita y está diferente. Uno ¿Y cree que. Te la vas a poner para abajo, y Con un jean, unos leggings. No, esta falda no me gustó mucho. No, tampoco se parece al vestido. Y se parece mucho a y vestido. Ya te parece una camarera también. ¿eh? Ay, Dios mío, ya se podrá callar. ¿Cuánto le vas a dar a este modelo? Sí, seis Seis Outfit Chanel Luis Vuitton. Este, mis amores, sí está ya pagado por mi papá, que es el único que me ama en esta familia. El eso? único. Porque aquí pensándolo bien, tú me debes dinero. Niña, pero ¿de qué te debo yo dinero? ¿Cómo puede ser posible eso? Yo no tengo ni un peso en mi cartera. Bueno, yo lo siento. No tú es una mujer casada y tiene un marido que la mantenga y usted trabaja también. mami tú me debes dinero. Yo estaba pensando. ¿De qué, Camila? ¿De qué, como la matemática, yo te puedo dar dinero a ti? No, nah, no me acuerdo, no me acuerdo. Si sí, sí te no acuerdas, si sí, no me... sí, sí te acuerdas. Cuida y todo. Miren, creo que este es mi outfit favorito. Ese sí, ese tiene un 10. Mira, este tiene un encanta. 10. Mira, me encanta. La tele está suave. Obviamente, quizás no con esta camisa, bueno, quizás así... Esta camisa está deportiva. Esta que camisa una está cosa deportiva. más seria te pones una de seda. A ver, el, Pero pantalón, mira el pantalón te pantalte. queda súper. A ver, pírate por atrás. A ver, lo único que tienes es culito, menos mal. Porque a ti se te fue ya Ah, sí. Me encanta esta sea. chaqueta Esto, mis amores, es de Louis Vuitton Yo creo que esta camisa la es de La chaqueta es de Louis Vuitton, ¿no? Sí, no La camisa, la de, camisa de Louis Vuitton, Vuitton que Creo que es de hombre o de mujer No me acuerdo ahora bien Pero creo que es de hombre Y me gusta porque es de zipper yo no tengo ninguna camisa así de salir de zipper Y la chaqueta y los pantalones están demasiado De nuevo, te compró tu papá de sí, Chanel Y es como fresquito O sea, es un... ¿Ves? Es el Twilly, pero el Twilly es sí, finito y no te arrastra ni nada no arrastra. Ese tiene un 10 La camisa la puedes alternar Cuando es de más de salir con una de Cómo se puede ver por dentro, pérez Pero con esa tanto de sport. No, pero la puedo poner quizás con un tanto o con una blusita. Ya quieres andar en cuera. Mami, yo soy... Desde a... que estás vieja ya, porque te cumpliste años, ya te has puesto vieja, ¿Lo quieres en cuera. Mami. Toda la gente se da y ya empieza a andar en cuera. Cuando ¿Cómo? era joven, recatada, como la tía Gertrudis, abrocha hasta aquí arriba. ¿Quién te dijo eso, mami? Ay, mira que todo habla disparate. No, p... no disparate nada, ¿verdad? ¿Cómo se ve por dentro? Primero, vuelvo pues, y pues, te repito. Esa camisa no te pega con ese Mami, yo sé, son... pero no iba a salir en cuero aquí. Miren, ah, miren, miren la camisa como es. Esa camisa está bien para un jean y todo eso. Ahí está de lo más bonita. Está muy linda ya. la camisa. Mírame, por favor, encárgame una para mí. No hay presupuesto. No tendrás tú, no tendrás tú, pero yo sí tengo. Encárgame una para mí. mis dos últimas piezas. Esta que está aquí abajo es un body de Valentino. Y arriba tengo puesto una capa de Salvatore Ferragamo. Mami, toca esta telita que rica está. Sí. Para como cuando no hay frío, pero no hay calor. Pero la misma vez quieres verte bien vestida. A mí me pareció demasiado linda. Aparte es del nuevo diseñador que tiene Valentino, mami. Que tiene veintipico de años, no más diseñador. Super. Ferragamo. Sí. ¿Qué dije? ¿Valentino? Sí. Ay, no. Valentino es el body. El, el body, body me gusta. ¿Tú crees que haya para mi talla también? Yo creo que sí. Yo creo que puede haber. Extra, extra, extra, extra, extra, extra, extra, extra, extra, extra, Camila, Camila, tu frescura no tiene límite. Ay, pero me ha gustado muchísimo. Tú no muchísimo, respiras, muchísimo. tú no respetas. Esto me ha gustado mucho. Miren cómo queda por atrás. Bueno, el body un poco sexy, ¿no? Pero ahí va. Y esto tiene aquí como unos bolsillos también. Ay, yo lo veo tan romántico. Pero yo ustedes vieron, ustedes vieron... Caminando en, en con qué? una umbrella por ustedes, ustedes han visto en qué... Ella gasta el mi dinero. ¿En qué cantidad de porquería? Mami, ¿qué porquería? Si todo te ha gustado. No, a mí nada me ha gustado, nada más que entras de Chalet y por suerte te lo compró tu papá. ¿Cuánta puntuación le vas a dar a esto? Esta capa, ¿eh? Es Tiene la tela rica, pero el modelo ni me gusta, porque con esto aquí así armado, parece un saco de papa. Vamos Mami, a empezar pero por ahí. a ver, Yo me lo amarro mejor y después me puedo poner hasta otro belt. Me puedo poner un cinto. Bueno, a lo mejor con un cinto se vería. Vamos a ver. Pues segundo, esto aquí, no sé, yo lo quitaría si no te lo van a poner. Se puede quitar, se eh, puede quitar. Ay, pero esto es lo que crea como el enigma. ¿El enigma de qué es todo el mundo te conoce? Aquí en la casa todo el mundo te conoce. ¡Mami! En la calle para los paparazzi. Yo digo personalmente, yo y usted van a tener misma opinión que yo. Yo no me gasto el dinero en esta cantidad de porquería. A mí me ha encantado. ¿Cuánto le vas a dar? Siete. Para que estés contenta. terminar este video que espero que les haya gustado, los quiero, los amo, Vamos, los, los adoro, adoro. y el colorín colorado, colorado, el mundo de Mami Lover por hoy, se ha acabado, ¿qué Mami Lover de qué? Es el mundo mío, es y mío. Tú, tú, tú me metiste aquí, tú me metiste aquí,